Eh, de esta forma proyectamos varias ventanas al mismo tiempo, listo. Entonces, con qué teclas vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con la tecla Alt más la tecla tabulación. Si presionamos esta y esta, nos va a mostrar las ventanas que tenemos en ejecución. En este caso tengo esta y está listo. Entonces vamos a darle allí. Vamos a salirnos. Se me abrió esto aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a proyectar. Easy Warsing. Vamos a proyectar aquí, vamos a darle en vivo y si lo maximizamos aquí, vemos que ya está proyectando listo. Entonces ahora eh, supongamos que esta es la pantalla del video BIM o del proyector, como lo quieran llamar. Pero se supone que yo eh, quiero proyectar eh, eh, un video también y no me funciona Easy Warsing o no me funciona la aplicación que estoy usando. Simplemente presiono la tecla ALT más tabulación como les mostré ahora. Y en este caso nos pasamos a la ventana de PowerPoint. Y aquí en PowerPoint vamos a proyectar también. Vamos a proyectar con F4. Le damos para proyectar o vamos, simplemente damos clic aquí. F5, perdón. Damos clic allí. Y cuando damos clic allí. Eh, se va a proyectar también el video en el video. O sea, que se va a cambiar de pantalla. Pero acá ya sabemos que estamos haciendo. Prepárate, Prepárate. Ya. ya. Entonces... Eh, prepárate espárate. ahí lo, le di finalizar pero si lo quieren reproducir si tienen varias diapositivas reproducen la una prepárate, prepárate. y si necesitan pasar rápido, rápidamente a EasyWorks y presionan Alt y aquí escogemos EasyWorks y miren que estamos aquí y para salir nos damos escape o damos clic allí miren que sigue la de PowerPoint Damos escape y listo entonces de esa forma eh, proyectamos, así hacía yo cuando proyectaba, jugaba con las ventanas de ese modo con arte más tabulación. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao.